Cooperfield, www.cooperfield.com.ar Hola a todos, bienvenidos a esta sección llamada Body Shop En el programa del día de hoy te vamos a dar un tip para que puedas o aprovechar tu cabina y pintar libre de polvo Recordá que es muy importante realizar el mantenimiento de las tres etapas de filtrado. Tanto el prefiltro, que te va a filtrar lo más grueso, el filtro de techo, que es el filtro fino y te va a asegurar el flujo laminar en tu cabina, como el filtro de piso, que es el que retiene todas las partículas extra de pintura que no adhirieron en el vehículo. Si el filtro de piso no es cambiado periódicamente, el aire de la cabina va a costar encontrar la salida y va a generar remolino. Y eso es lo que queremos evitar siempre en un proceso de pintado. Este fue el tip del día de hoy. Esperemos que les haya servido. Y ahora sí, seguimos con mucho más ShinyCast TV.